Es un honor para mí transmitiros en el nombre de la Unión General de Trabajadores saharaui sujetesario, y de todo el pueblo saharaui, un cordial saludo al Congreso XV de ELA, a todos los afiliados y afiliadas a este. Estoy seguro de que vuestro Congreso abordará las preocupaciones y prioridades de todos los afiliados a vuestra organización, y de todos los trabajadores y trabajadoras del País Vasco, como sabéis, nuestro pueblo se enfrenta a una segunda guerra después de la violación del alto el fuego que violó Marruecos el 13 de noviembre del 2020. Esta guerra que continuará mientras que Marruecos no respete los derechos legítimos de nuestro pueblo, nuestras generaciones seguirán el camino que, que han llevado hasta hoy sus padres y sus madres y todo el pueblo saharaui en su conjunto. Nuestra lucha es legítima, nuestra lucha es legal. Y testigo de esto, el acuerdo de pesca entre Europa y Marruecos, que ha dado por invalidez la justicia europea, esto es un testimonio leg legal internacional. Creo que... Que vuestro apoyo y vuestra solidaridad nos fortalece a seguir luchando, nos fortalece nuestro camino. Muchas gracias y buena suerte al Congreso.